Hola, amigos. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Mira, siempre los sábados a veces salimos a visitar un poco la naturaleza y alguna razón siempre hay para retrasar un poco nuestro viaje. Y hoy día estamos aquí nuevamente para escudriñar en la Biblia abierta de la comunidad cristiana diferenciada un capítulo más del libro de Daniel. Vámonos de frente al punto porque el día de hoy queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Hola amigos. Estamos muy, estudiando, muy estamos estudiando el libro de Daniel porque el libro de Daniel es un libro para nosotros muy importante, muy importante ya que eh, gracias a Daniel nosotros vamos a poder eh, conocer un poco más de la historia de un pueblo que perdió de vista al Dios de Israel. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando cada noche aquí juntamente con ustedes. Así que queremos que ustedes sigan nuestro nuestro programa. A ver, hemos tenido un pequeño inconveniente aquí. Parece que a ver. ¿Qué ha pasado? Estamos presentes todavía. Estamos presentes todavía aquí. El a ver si podemos, quiero ver si estamos viendo el programa. Creo que hemos tenido un pequeño inconveniente. Vamos a cancelar este programa porque algo nos ha pasado o oh, sí. Si ¿Sí estamos, si ¿Sí estamos presentes, sí, ok. Vamos a ver si está pasando lo que está pasando. No me parece raro que el programa se cruzó. Sí, sí estamos. Ok. ok creo que seguimos seguimos seguimos Sí estamos muy bien es un gozo esta noche poder compartir con ustedes la palabra de dios y por supuesto como lo hacemos cada noche en nuestro programa muy bien eh, lo que estamos tratando de mostrarte es cómo dios obra de manera singular en la vida de las personas y daniel es nuestro eh, nuestro tema el día de hoy. Como siempre y como todos los sábados por la noche estamos interesados en que ustedes conozcan el, el tema de Daniel porque Daniel es nuestro libro de tema. ya Es nuestro libro de tema y queremos que ustedes puedan eh, meditar con nosotros. Está duplicándose el sonido y por eso ando un poquito aquí preocupado, pero no se preocupen que ya lo tenemos arreglado. Ahora sí. Entonces, estamos estudiando el libro de Daniel y con el libro de Daniel a cuestas vamos a mirar un poco acerca de cómo nosotros vamos viendo un poco la manera como Dios va interpretando y acomodando los tiempos. Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Quizás una de las cosas que Daniel nos va a enseñar es aprender a depender de la voluntad de Dios. La historia divina tiene un propósito para con el hombre. ese propósito lo estamos estudiando en Daniel. Hemos estado viendo cómo Daniel, a través de la interpretación de los sueños del rey, pudo mostrarle que su reino no era un reino que permanecería para siempre. Y eso es una de las cosas que Daniel se lo mostró al rey, pero el rey no quería entender. Sin embargo, en el camino, eh, Dios tuvo que poner al rey en una situación sumamente difícil. Ustedes lo saben, hemos este, presentado durante las noches de los sábados por la noche, cómo el rey perdió la razón y terminó como una bestia. Terminó haciendo lo que no hacen los seres humanos. Terminó eh, en una condición tal para poder entender que el que guía los tiempos es Dios. Este Dios es el Dios que nos ha mostrado durante esos días quién es Daniel y por qué Daniel habló como habló Dios. Él era un profeta, un hombre sabio que estaba esclavo en otro, en otro reino. Y allí Dios le dio la, la oportunidad de ser notable ante los demás otros sabios. Por esa razón es importante saber cómo Dios utilizó a este hombre para conocer las historias que hoy nosotros las conocemos. Tengo una pregunta. ¿Sentiste alguna vez que Dios te estaba guiando en una dirección mientras las personas de tu entorno tenían otra percepción de ti? En mi caso, yo puedo decirte que muchas veces se me ha pasado eso. Dios estaba guiándome por una de una manera, pero otra gente tenía otra idea respecto de mi persona. Seguramente a ti te ha pasado también eso. Dios es quien finalmente sabe, juntamente contigo y tus propósitos, cómo te va a guiar. Y en la historia de Daniel encontramos algo muy interesante. ¿Sentiste alguna vez la impresión de que Dios... Te invitaba a detenerte hacia algo y aún así usted decidió desobedecerlo o seguir en el camino creyendo que eso era lo que tenía que hacer y que finalmente no importaba y que Dios igual lo iba a conducir o lo iba a acompañar. Y te voy a contar una historia para comenzar. Había terminado el primer año de teología y yo quería irme de mi casa. Tenía problemas con mi mamá, con mis hermanas. Era un joven que estaba despertando el mundo. Apenas estaba por cumplir los 20 años. Y yo conseguí mi visa, conseguí mis pasajes, conseguí el dinero y decidí irme del país. El día lunes yo fui para la ciudad donde estaban mis padres y el martes por la noche mis amigos me hicieron una despedida en la casa con una cena, con cánticos. Yo di algunas palabras y yo, según yo, el día miércoles estaba volando a la ciudad de Lima para irme hacia la Argentina. Pero Dios dirige los tiempos. Dios es quien controla tu vida. Si tú estás deseoso. De que él te guíe. Y eso sucedió. El miércoles por la mañana, a las 5 de la mañana, mi padre enfermó de una enfermedad, una trombosis cerebral que le paralizó medio cuerpo. Yo viajé el día jueves a Lima trayendo a mi padre para poder cuidarlo en el hospital. Y aún así quería irme, pero después entendí que lo que Dios me estaba diciendo era que no era ese el camino, que tenía que tomar otro camino, que tenía que hacer la voluntad de Dios. Y me quedé para cuidar a papá y hacer la labor que Dios me estaba encomendando. Si Dios te manda un mensaje, ¿tendrías el valor de tú entender el mensaje? Si Dios te dice que no hagas tal o cual cosa, ¿tendrías el valor de decir, ok, no lo voy a hacer? En nuestros días recibimos muchos mensajes a través del WhatsApp, SM, a través de mensajes de texto, Facebook, Instagram y otros medios. Si tú recibes un mensaje de alguien, es posible que alguien te está comunicando ese algo. Cuando tú recibes el mensaje, ¿eres capaz de decir, vale la pena ese mensaje? ¿Eres capaz de obedecer el mensaje que te están dando? Cuando estos mensajes son positivos o levantan nuestra autoestima, nos alegramos. Nos llena de, de, de, de gozo saber que alguien está hablando cosas positivas de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando lo que nos escriben son duros? Cuando alguien nos corrige o nos dice cosas que nosotros no queremos escuchar o que no queremos leer. ¿Cómo nos sentimos? Daniel no menciona a todos los reyes que sucedieron a Nabucodonosor, solo menciona al último, al hijo de Nabucodonosor, Belsasar. Y ahí a él le comunica algo que realmente él no quería entender, pero que Dios tuvo que comunicarle para que pudiera ver las cosas que Dios quería mostrar acerca del reino de Nabucodonosor. Belsasar hizo una fiesta cuando su reino estaba en guerra contra el imperio medo persa. No le importó, él creía que el reino de su padre permanecería para siempre. No quiso entender. Lo peor de todo es que Belsasar y sus amigos adoraron a sus dioses con los vasos sagrados del templo, en el templo de Dios o los vasos de Dios, que estaban dedicados al templo que su padre Nabucodonosor había restaurado gracias a que había reconocido el poder y la misericordia y la dirección del Dios Todopoderoso. Pero Belsazar, su hijo, no quiso. El conflicto entre el bien y el mal es de vida o de muerte, y todos estamos involucrados en esas decisiones. Puede que Dios te esté mostrando algo, puede que Dios te esté diciendo algo y tú no quieres entender, puede que Dios te quiera guiar en una dirección y tú no quieres entender. Puede que tú estés tratando de hacer tu voluntad y sabes que Dios no está de acuerdo con eso y puede que tú seas sancionado o de repente puedas recibir una llamada de atención. Asimismo, hoy en día la Babilonia del Apocalipsis también es acusada de mezclar esos cultos de paganismo de lo correcto con lo incorrecto para beber la sangre de sus mártires e intoxicar a los reyes de la tierra con el vino de su prostitución. Quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien, pero nosotros creemos que estamos haciendo bien. Estamos enseñando cosas que muchas veces la Biblia no nos enseña y sabemos que está mal, pero seguimos haciendo aquello que sabemos que Dios no quiere que hagamos. Con apariencia de piedad, con apariencia de comportamientos, con palabras parece muchas veces muy amables. Parece que fueran palabras muy bien intencionadas, pero lastimosamente están mezcladas de costumbres de personas, de costumbres de, de humanos y no necesariamente tienen la voz de Dios. Es importante entender que Belsasar, sabiendo que Dios dirigía la historia, ellos llevaron los servicios de Dios para poder servir a los seres paganos, a los dioses paganos, a dioses falsos. Hay un teólogo, Jacques Ducan, él dice, hace la siguiente este, afirmación. Los dioses adorados por Belsasar estaban hechos con los mismos metales que la estatua de Nabucodonosor, colocados en el mismo orden. Recuerde que el sueño del capítulo 2 representa mediante diferentes materiales los reinos terrenales y celestiales, oro, plata, bronce, hierro y barro, y el reino de la piedra que fue cortada sin mano. Él no quería entender que él estaba mezclando lo, la verdad con la mentira. Él no quería entender que el Dios de Israel era el Dios que dirigía la historia de este mundo. Y él simplemente estaba haciendo lo mismo que su abuelo, cuando no conoció a Dios, estaba haciendo. Estaba imitando aquello que Dios había dicho que no iba a pasar, o que iba a pasar, pero él no quería entender. Finalmente terminó siendo devorado por su propia desobediencia. La primera mención que se hace de Belsasar fue encontrada en los textos babilónicos en 1860. Los registros arqueológicos datan de la caída de Babilonia y confirman la existencia de Belsasar, sin desmentir lo que afirmamos los historiadores: que Nabonido era el monarca, aunque estaba ausente. Este tomó su lugar y hacía cosas contra el Dios Altísimo. Belsasar ofreció a Daniel ser el tercer gobernante del reino, ustedes lo saben, lo máximo que podía ofrecer, pues él era el segundo. Pero aún así, ellos no entendieron la verdad de Dios el rey Belsasar hizo una gran gran banquete de mil de sus príncipes y en presencia de los de ellos bebía vino excitado por el vino Belsasar mandó traer los vasos de oro y plata de Nabucodonosor su padre y el que había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos el rey y sus príncipes sus esposas y concubinas entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén y el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos eran vasos sagrados de Dios. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Ellos estaban desobedeciendo a Dios. ¿En qué ambiente se mueve un cristiano? Tú que conoces ahora la palabra de Dios, ¿en qué ambiente tú te mueves? ¿Cuál es tu forma de pensar respecto de Dios? De repente en los estadios de fútbol, en los cines, en los salones de juego, en las fiestas, heavy metal con música o en los... Boliches nocturnos, no sé dónde te mueves. ¿Dónde estás tú realmente viviendo la fiesta espiritual? ¿Estás viviendo mezclando tu vida espiritual con las cosas de este mundo? Pero la fiesta de Belsasá tenía estos ingredientes. Paganismo. Usando los, los vasos del templo, ellos estaban en, una, en un clima de perversión. Deshonró a Dios, deshonró el nombre de Dios. Y muchos hoy en día, tratando de supuestamente hacer las cosas de Dios, utilizando los instrumentos de Dios, blasfeman su nombre, poniendo una cantidad de estatagemas encima de la mente de la gente, exigiendo cosas supuestamente cristianas, pero solamente son fruto de su imaginación y sus exigencias terrenales de sus propias congregaciones, y así blasfeman contra Dios. Apareció en la pared una lectura en plena fiesta. Mene mene lupar sin que simbolizaba ha sido pesado en balance y fuiste hallado falto. Muchas personas que dicen que hacen las cosas de Dios, les llaman la atención y no hacen caso. Dios está mirando nuestros actos. Dios está pesando nuestras acciones. Ha sido pesado en balance y fuiste hallado falto, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra forma de pensar respecto de las cosas de Dios? Además de las palabras escritas y su significado, alude a las pesas que se colocan en una balanza para evaluar los productos. Así fuimos, así fue pesado Belsasar y su reino fue hallado falto. La palabra de Dios es que la noche de la calle de Babilonia fue, según las crónicas babilónicas, el 16 de Tistri, séptimo mes en Babilonia. Los babilonios asocian tradicionalmente el mes de Tisli a la constelación de Libra y así la historia se va eh, confirmando. El signo de Libra es representado con una balanza. Nabonido narra en sus crónicas que el rey trajo todos los dioses de las ciudades vecinas para proteger Babilonia, lo que podría explicar la diversidad de dioses. En otras palabras, los hijos de Nabucodonosor rechazaron al verdadero dios de Israel. Hoy también vemos como miles de personas buscan la felicidad en centros de diversión que nos llevan a perder sus valores, su pureza, sus energías y hasta su propia vida porque no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. La felicidad que ofrece Dios es mucho más amplia, es mucho más grande, es mucho más importante. No se sustenta en cosas ni lugares, sino en una persona que se llama Jesucristo. Un día Dios... Hará un juicio. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la, la cal de la pared, dice allí del palacio del rey. Y el rey veía la mano que, que, que se escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron y debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían con una contra otra porque estaba viendo la mano de Dios. Durante el siglo VI antes de Cristo en Babilonia había solo dos formas de escritura: sobre un papiro con una caña y tinta y la esquina cuneiforme, en latín, en forma de cuña, en tablillas de arcilla o sobre piedra o con un cincel. Pero aquí aparece algo muy especial, una mano con sus dedos, escribe en la pared, mano de hombre, escribe en la pared algo, y ese algo el rey lo puede ver. Esto hace alusión al Sinaí, así como Dios escribió las tablas de la piedra, donde puso su ley, Dios descendió para escribir allí sus principios con su propio dedo, aquí también Dios escribe con su dedo la sentencia sobre Babilonia. Es interesante notar que los únicos tres textos que citan, dedos escribiendo, lo hacen en un contexto judicial donde Dios interviene. Y este es el texto que escribió, Mene, Mene, Teke, Luparsi. ¿Qué significaba eso? Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez o Uparsi tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Este rey no quiso entender que Dios controla los tiempos. ¿Qué significan estas palabras para él y para nosotros? Mene traduce como mina, una moneda que representa la 60 ses parte de un talento. Es importante, Tekel equivale a un ciclo hebreo. Está hablando de Pesas, no se olviden. Y así dio la, el testimonio del fin del, del reino babilónico. Pérez representaba la mitad de una mina. Y así dice, Mene significa contar, Tekel pesar y Pérez dividir. El reino ha sido dividido. Es una venta de liquidación de stock y por lo tanto de cierre de negocio. Así lo pone dentro de ese mismo contexto. Las cuatro palabras representan la universalidad y el fin del reino babilónico. Es importante ver eso. A lo largo de la vida, Belsasar, de su vida, Belsasar había recibido muchas señales de Dios, había tenido muchas oportunidades para arrepentirse. Como ocurrió con su abuelo, nuevo nosotros y con cada uno de nosotros, Dios está buscando siempre que no seamos engañados, por la sensación de que en total tenemos tiempo, no, el mundo va a seguir igual, nada se va a acabar, esto es un sistema ciclar. La palabra de Dios dice claramente lo siguiente, entonces Daniel respondió al rey, tus dones sean para ti y tus presentes dados a otros dados a otro, de todos modos te leeré la escritura y te daré su interpretación, el mismo altísimo Dios, Dios no conoció su padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblarán y temían temían ante él. A quien él quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba, pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria. Fue echado entre los hombres y le fue dada mente de una bestia. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con el rey? Así es como Dios actúa. Con los asnos, Monteses fue su morada. Le dieron a comer hierba como un buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios es soberano sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien quiere. Y tú, su hijo Belsasar, le dice a Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón delante de Dios. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, y tus esposas y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros recibimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Daniel dedica más tiempo a reprender al rey que a interpretar la escritura, porque finalmente el rey, su reino, estaba llegando a su fin. La historia y las profecías cumplidas trajeron salvación a Nabucodonosor y desgracia a su hijo Belsasar. Nabucodonosor llegó a entender que Dios controlaba los tiempos. Belsasar, a pesar de las, los ejemplos, y las, y las experiencias de su abuelo no aprendió a confiar en el Dios de la historia. Las mismas historias, las mismas profecías registradas por Daniel traerán felicidad o desgracia eterna a quien estudias la palabra de Dios. Depende del ejemplo que sigan. El arrepentimiento de Nabucodonosor o la blasfemia de Belsasar. Depende de ti cómo tú quieres seguir la palabra de Dios. Yo te abro la Biblia a ti como la Biblia se presenta. Pero tú decides finalmente cuáles serán las consecuencias. Dios nos invita a aprender del pasado y a depositar nuestra vida en las manos del Creador. Él siempre está llamando a nuestro corazón para que aprendamos, así como Nabucodonosor, a rendir culto y adoración al Dios de los cielos y a rechazar, perdón, y a no rechazar la voz de Dios como lo hizo Belsasar, porque Dios que es quien controla la historia de este mundo. Esta es la Biblia abierta para ti. Yo deseo que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el privilegio de conocer tu palabra. Permítenos, Señor, presentarla siempre como ella, es, como ella es pura, plena y directa. Te rogamos que cada palabra que nosotros digamos pueda tener el sustento de tu palabra. Te rogamos que tú asistas a mis amigos y hermanos que escuchan tu palabra todos los sábados de noche en este programa la Biblia abierta para que podamos siempre ser una comunidad cristiana que busca en Jesús la salvación, que conoce su palabra y conociendo su palabra podamos seguir sus pisadas. Te ponemos en tus brazos de amor este mensaje, que cada uno que haya escuchado esta verdad pueda abrir su corazón y no ser como Belsasar, sino como Nabucodonosor su abuelo, que podamos aceptar la reprensión y que podamos aceptar a Dios como nuestro creador. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es el programa que nosotros hacemos todos, todos, todos los sábados a las 7, un poco retrasado el día de hoy por el tráfico. Siempre tratamos de llegar a la casa a tiempo, pero a veces en la tarde siempre nos encuentra un tráfico al volver a casa. Nosotros vivimos a 22 kilómetros de la ciudad y eso nos causa a veces algunas impertinencias o algunos retrasos. De todos modos, la palabra de Dios se tiene que predicar. La comunidad cristiana diferenciada lo que busca es abrir la Biblia para que tú conozcas la verdad. Por eso somos diferenciados. No, no estamos a nombre de ninguna religión, no estamos a nombre de ninguna congregación, de ninguna iglesia. Estamos predicando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que esta noche la Biblia abierta haya abierto tu mente y haya puesto tu corazón en las manos de nuestro Salvador. Un amigo de siempre, Boris Darmon, Buenas noches.